4 de la mañana estamos saliendo a nuestro paseo en bote en el Ganges nos van a llevar a ver un ritual, ¿Ritual? Sí, un ritual hasta el último hasta el último gato Well, I'm going to start Basta de bana. no you can go very near no problem okay yeah family very respect you family very happy because family people they know all over world people come in, in india in varanasi okay. they come to visit here okay because from here people learning about life okay. where you from mexico mexico yes <laughs> oh. one my friend in my school Aha. they study for the music hmm. from Mexico. Mexico. Oh. They study here from three months. So I hope you like Varanasi. Yes, I like it. Yes. It's a spirit one, it's a it's relax. It's a... Yes. So how long you have been Varanasi? Two days. Two days? And how many more? No, it's just a day. Today go. Today go? Yes. Very short time. Yes. And when you go very close there is a spiritual people they give you the knowledge experience about the cremation about the life the body and you and learn you no problem thank you you welcome to see thank you thank you sí que por se hace la ceremonia de cremación de humanos es de que sí sí maybe when you come back sorry when you come back If you like to see my art because we are artists, uh -huh. we work behind the temple. We make a design in hand works in clothing. Okay. I make a beautiful Pashmina shawl. Pashmina shawl, bed cover. Okay. okay thank you. And my place no obligation to buy. Okay, thank you. <laughs> Vamos, siempre. Chillado por todo. Chillado por todo. Chillado a todo. Chillado Now, now with me, okay. you don't have it, ah, okay. no any difficult for ah, okay. you, no, this is my problem, ah, okay. this body just before finish, look all bones, yeah. now cleaning, going on, okay, okay. third, this is easy.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 comiendo dos veces, una dijimos, tortilla española, uno estilo Varanasi y el otro estilo hindú el mao pidió el estilo hindú, ya se es acabó, Como un tipo curry con verduras. verduras, un montón de verduras y este es una tortilla de harina con garbanzas uh -huh. no podía faltar su coquita de la maris <risa>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 Y de pilón la madre no se aguantó las ganas y pidió una crepa Un banana crepa o algo así Namaste Namaste Vamos a ir a Zarnat Ya estamos en nuestro vehículo que nos llevará a Zarnat exacto, para um, del hotel al vehículo caminamos como tres cuadras uh -huh. porque los carros no pueden sí. llegar hasta allá pues bueno, tienes que caminar, es un paseo mejor que el de Six Flags sí. intrépido y bueno, pues ya llegando ya a dar un tip para venir a Varanasi el mejor tip para Varanasi no traigan equipaje eh, grande solamente nosotros traemos esta mochilita o traigan a lo más una mini backpack porque como los taxis no llegan hasta arriba son por las callecitas ustedes tendrán que cargarla o esperar a alguien a que vaya por ustedes para que la cargue y les lleve otra. porque incluso ni ni ni ni Reaction, rueditas. ni ni ni ni Reaction, sí, ni ni nada. ni ni ni ni ni no, te encuentras no, no muchas, muchas, este, ajá. Sorpresa. sorpresas sorpresa en, en, en el piso. piso sí. De no, nuestras amigas las vacas. Pueden preguntar en su hotel, donde se vayan a quedar en Abade y Livas, si pueden dejar las maletas como los anchos. Sí, sí, en comprendida, Baranasi, ¿no? desde nuestro punto de vista, una o dos noches de, es, está muy bien. Está muy bien. Entonces, deja su equipaje allá, regresa. no sé si que muchos coches manejan con el espejo hacia dentro para, me imagino que manejan tan pegado entre ellos para no, no andar despejando este de que venimos trae el, el espejo doblado a ver si ya vemos otro este lo trae doblado ese de ahí lo trae doblado este que viene no ese de ahí si sí los trae doblados ese de ahí no, este de aquí al lado también lo trae doblado, espejo doblado, espejo doblado, bueno esos están estacionados, pero pero sí, ese de ahí, la camioneta que pasó, lo trae doblado, ese que viene ahí los trae doblados está el de la izquierda, doblado ese que pasó los tenía doblados. Mira que está estacionada también, los tiene doblado. Entonces, aquí manejan solo con un espejo retrovisor o a veces ni uno. No, no los necesitan. Ese es el estacionamiento. Y esta es la entrada al templo. Sarnat. Donde Buda dio su primer sermón. Aquí se eh, es conocido como Sarnat. Sargat. Sarnat. Sarnat, perdón. Sarnat. Y eh, en el año 1026 más o menos fueron hechas este Antes bueno, de Cristo. Su, sí, antes de Cristo, Buda dio su primer sermón y también se fue hecho este como un monasterio. Ahí, ahorita solamente hay ruinas. sí si sí, permanece eh, mide 46 metros de alto y como ahí fue donde dio su primer sermón 16 de ancho en la base sí ahí fue hay varios turistas que vienen aquí peregrinación eh, te cobran 100 copias de entrada y está rodeado de unos jardines y alrededor hay otros templos y hay un museo hay varias cosas que puedes venir a ver pues, ella es la que está haciendo el trabajo. El zonas del mercado y esto también es una curiosidad que aquí en esta zona del mercado tienen un sistema de bocinas o bueno de perifoneo de estas voces está ahí y no sabemos que anuncian pero suponemos que son como ofertas como en toda esta zona están los pediponeros y están anunciando las ofertas. Creemos que cre cre cre cre son como las ofertas especiales o, o, o, o, o de cada una de las tiendas o de algunas tiendas. Del mercado. Este no el mercado, todo esto el mercado. Jessica para para Pao, Pingis para Pao, pero Iba para Pao, para Pao, para Sabudana para Pao, सुबह लगता है जिसके बाद हर परिसर रूका लाफ उठाए ब्रश में अंग्रेजी बाजार बेसामी मिस्कर के बगल में ...Sunday a road clean. Okay. Sunday is? Uh, Sunday. uh -huh. Sunday a road clean. You know, big traffic. Ah, sí. Ok. Clean yes. so, okay. is domingo, no no no traffic. Mon... No traffic? No, no traffic, traffic today. Monday, Monday. Oh, oh Sunday, Sunday, holiday. Uh-huh. Okay. Oh. Monday, big traffic. Oh. Ok. So, hoy está tranquilo. Domingos, cuando está el lunes, entre la semana hay mucho tráfico. Ahorita no hay tráfico. Okay. Okay. Ah, esta pues fue lo que le entendí verdad de... no sé si si sí le entendí bien o no Ay, ya estamos llegando acabamos de llegar al aeropuerto de Varanasi ya guardé la GoPro ahora sí que les debo la entrada con la GoPro, ya estamos muy cansados, pero bueno, vamos a grabar lo que sea con este. Esta es la entrada del aeropuerto de Varanasi, entonces aquí está mi check-in y me están viendo. Sí, ok. Saluda. Uh, dinos rápido. Creo que no se puede grabar aquí. Creo que no se puede grabar aquí, pero bueno, estoy grabando la Maris, esta es la entrada. Ah, no ya no el nada, checkpoint. Por, por fuera no hay, no hay nada, es la entrada nada más. Y ya, adentro grabamos ahorita. Igual antes de entrar al aeropuerto te piden tu... Como en todos los aeropuertos de India. Tu ya, vuelo. Se te cae el boleto. Ok. ¿Ah? Y este es el checkpoint del security. Y ya ahorita adentro grabamos ya sí. más. Adiós. Estamos en el aeropuerto de Varanasi. Esperando a nuestro vuelo a Delhi. Pero vamos a hacerles un tour. Un pequeño tour. Si van a documentar equipaje, es importante que pasen esas... X, y que los pasan les ponen un sellito, de que ya fueron inspeccionados y si no, como nosotros que nada más traemos las de arriba les van a poner unas etiquetitas aquí y estos también nos van a checar ahora, este es el Duty Free de Baranasi dos mil rupias dos mil rupias 1200 rupias acuérdense, lo dividen entre 4 y le suman un 10% y eso es en pesos más o menos Estos son Productos Holísticos Para la diabetes, órale No sabemos, a lo mejor es algo Muy bueno pero Lo desconocemos, disculpen nuestra Ignorancia y son unos libros Libros de India De Delhi Y esta tienda se llama Himalaya Wellness, así ah, es de Maranasi. Mira para acá. Estos productos para perder este caída de cabello es para prevenir la caída del cabello. Esto es shampoo reparador. Aquí tenemos son diferentes productos, cremas. De Himalaya, A lo mejor son productos muy Muy acá, muy pros Que nosotros no conocemos Alguien de ustedes si lo conoce Y sabe de estos productos pues Puede poner su comentario Otro dato importante, curioso Bueno, no curioso, pero Hay módulos para cargar teléfonos Puedo cargar este no es justo el que necesito se lo tronaron hasta de Iphone tiene tienen de Iphone, tienen de este chiquitín y este me imagino que era el ah, mira y aquí también se lo volaron justo el que quería no hay para cargar pero bajo tiene para conectar ahorita voy a cargar ahí ahorita vamos a cargar y ya por último, pero no menos importante, está la tiendita de comida. Vamos a ver, vamos a ver qué hay. Voy a grabar piratita, eh. vamos a ver si no me ven con cara de este loco que... Sándwiches, cheese sandwich, 90 rupias, veg sandwich, 80 rupias, chicken sandwich, 100 rupias, chicken mayonnaise, 90. Y después vienen los Mini Meals, Cholay, Paner macani, Chicken Tikka Masala. Pues esas son las comidas típicas de aquí. Voy a ver si se ven de este lado. Esos triangulitos se ven buenos. Y probamos una de las pizzitas, o esos burritos. A ver, a ahorita regresamos mejor y compramos algo. Y este es el tablero, este es el tablero de nuestros vuelos, todavía no aparece el nuestro, nosotros salimos a las 18 y media, 6 y media, llegamos con bastante tiempo, pero preferimos que andar corriendo, eso yo creo que es importante, si vienen a la India, tomen sus precauciones, porque cierran carries a carreteras, los llevan por otro lado, se hacen roscas, entonces sí, sí, sí puede pasar cosas como muy extrañas Ya pasamos el check-in de seguridad Es ese de ahí Ya estamos del lado de las salas para abordar Ahora, y de este lado también hay tiendas Hay comida Ahí está la Maris ahí está el letrero de las Departures y hay joyas, hay ropa y vamos a ir a la parte de arriba. Vamos a ver qué hay arriba. Y este es el aeropuerto. Y está águila. Aquí ya están las salidas. Y vamos a ver qué venden acá. Esta es la sala de arriba. Hasta la sala de espera de arriba. Un café. Un brownie. Un full cake. Un chocolate. de este lado a una salita a punto de subir a nuestro vuelo en el aeropuerto de Baranasi. Y no sé si este video entra como curiosidades, pero, pero, teníamos un poco la duda, no sabíamos bien cómo estaba el rollo de los impuestos. Y resulta que se dejan ir con todo. Entonces, miren, compramos un capuchino y costó 100 rupias. Después le ponen, no sé qué es eso de VAT, que es como un impuesto, 12.50%. Sí, ese es como el IVA. Y después un SAT, no sabemos qué es eso del SAT. Ah, bueno, es que aquí me, me sirvieron. No, ya, ya, ya está, ya está resuelto. Es 14.5 el impuesto. Ese es el, el, el impuesto. ya casi, casi nos alcanzan. Así es que México, échale más ganas, que ya no están alcanzando. ¿eh? Aquí tienen el 14.5 de, de IVA. Nosotros tenemos el 16. Y ya después es un cargo de servicio, porque estamos en una salita launch eso lo acabo me acabo de dar cuenta que es eso y el redondeo uh, otra cosa que se llama ST on SSH, y el redondeo del teletón o algo así en total 126 rupias un capuchinito entre 4 más el 10% y ya es en pesos adiós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 No pasa, vamos a punto de entrar a otro Jet Airways. Creemos que es el mismo que nos trajo un 737-800, el apodado. Baby Dreamliner. Backer? Yes, yes, yes, no, second. No, second. Second were twelve and thirteen. Second were twelve and thirteen. Reported. Perfect. Thank you. your flight. Thank you. Okay. your flight. Y no, creo que no. no. Este es uno viejito. Este es un Jeterways, pero este es más viejito. No sabemos qué es. Ahorita vemos. Hasta atrás, Maris. Creo que no ver lleno, eh. Me suena que no ver lleno. atrás 40 f ventana sí pues sí es un 7 800 pero no es el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 Ya, estamos en el avión, ya estamos casi listos para despegar. Y lo siento, incluso está más chiquito que el otro, eh. tiene pantalla, pero está más chiquito. Le metieron asientos demás. Y, act, el señor de la ciudad de la ciudad de la ciudad la ciudad de la ciudad de la ciudad de ¿Que ciudad de la ciudad de la ciudad Remain seated and pull it down sharply to activate the throat position. Place the mask over nose and mouth and breathe normally. Secure your own mask before assisting others. Two emergency exits are located at the rear. Four over the wings. And two at the forward. Emergency flow path lighting system printed on the flowway guide nearest exit. A safety instruction card is kept in your seat pocket. Please read it carefully. Thank you for your attention. Está despanzorrando este avión creo. Aunque no se despanzorra arriba. Todo está bien. No estamos moviendo. Y no se ven nada, las están todas rayadas. qué? Están todas rayadas. Para un date, que van a dar, y eso es como Sky para comprar cosas. Y el patrocinador oficial, doctor Aqua Guard. El doctor Aqua te instruye una promoción con un código para que te compres un filtro es como el equivalente al Purit en México okay. el SkyMall es como una mini revistita por si quieres comprar aquí en el vuelo y trae un cupón de, de, para Rascahuele le la saque y dice aquí que me gané un gina blanco de 24 kilates de oro eh,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 algo de pollo debe ser Es problema de pollo que aquí no come nada de res pues si sí sabe como a pollo pollo con especies ¿sí sí, como con tinga es como tinga de pollo, una empanada de tinga de pollo ya lo descubrí nos dieron una empanada de tinga de pollo Una agüita y el paquecito adiós más bien paste un paste de esos de Pachuca, porque está como jugadito. Un paste de tinga de pollo. Está rico. Adiós. el aeropuerto de This class. Bye. Bye. Bye. Estamos llegando de nuestro vuelo de Varanasi a Nueva Delhi y esto es el área de vuelos domésticos. Domestic lines. Eh, vamos a ir a, a vamos a tomar el metro. Esta vez no vamos a irnos en no un taxi, ok. Pero resulta que es la misma. La, la vez Sabemos. que llegamos del internacional estaba más allá, sí. pero es la misma de este pero, lado. Y sí, este... No, no, no, porque, o, sea, o sea Si, si, si llegas, maradas, llegas internacional, sí, llegas... Adelante, es la misma. Es y lo que está aquí, padre, es... Ahí sí, hice la señal para el metro. Nos pues vamos a tomar el metro, que es el Airport Metro Express. Vamos a ver qué tal está este jale. La otra vez nos fuimos en taxi. Está la opción de Uber. Pero, ahorita nos vamos en metro. Ya hemos tomado el metro, pero no el Airport Express. Vamos a ver la diferencia De la estación de... Estamos en la terminal 3 Del aeropuerto Indira Gandhi De Nueva Delhi Y vamos hacia la estación Nueva Delhi Que es la donde están los trenes Nuestro hotelito está ahí A tres cuadras Hasta ahora va muy bien la señalización y ya estamos llegando al vestíbulo A. Suponemos que va a haber un kiosquito donde compraremos nuestro boleto. Ahí al fondo hay una pantalla que te dice en cuánto tiempo pasan los metros: en 7 minutos. Mira, vamos rápido a ver esa pantalla. Plataforma 2 Nosotros nos interesa Nueva Delhi 5 minutos 5 o 20 minutos, a ver si la libramos ahí cambio, no? Sí es tu New Delhi Station? ¿Es 1.20 1.20 1... 120 Bueno, están los... 20. Dos bichitas nos asistieron para agarrarlo. Vámonos. Ah, pero ¿cuál era la plataforma? ¿Qué era? Dice, pues más allá es nuestras plataforma. Ahí abajo debe estar. Creo que era la 3. Y es que, sí, aquí está. Aquí está el security checkpoint. A ver si la libramos. cerrada esa pero tú vas de qué lado esa cámara my camera camera uh -huh. thank you ya pasamos el security En todos los metros, de todos lados que hemos andado aquí en Delhi, te pasan el, el security. 3, plataforma 3 maris. Sí. Eh, Guárdela porque a lo mejor se la piden al salir. Estas siempre hay que guardarlas. 3. No, no, no, no. Mira de station, del lado de izquierdo. Pues creo que sí la libramos. Perfecto. ya ahí gómeres. Venga sí. En esta área para guardar las maletas estoy haciendo un video piratita porque no se puede grabar en la puerta de arriba te va indicando en qué vas, en qué parte vas no, traía aquí, no, aquí está. Está muy fuerte. Oh, no Espera un <coughs> Taking your seat in metro. Please check for any unattended, suspicious article. Estamos en el Airport Express desde el aeropuerto de Delhi a, y vamos a la estación de trenes de Nueva Delhi. Aquí esta es la pantalla que te va diciendo las estaciones que siguen. Ajá. Son cuatro estaciones solamente a la estación de Nueva Delhi muy poquitas y también acá sí. va diciendo la avance sí. y la dirección hacia no sé donde va sí. eh, está bastante bien el tren muy muy bien hay un espacio para equipaje para maletas está bastante bien el trencito Va casi vacío, es domingo. Pero bueno, en carro se puede llegar a hacer hasta una hora de camino. Vamos a ver cuánto tiempo hacemos en este tren. Sí. Estamos llegando. por This station is New Delhi. Doors will open on the left. The train terminates here. Please do not forget to take all your belongings with you. estamos en nueva delhi la estación de tren estamos llegando en el airport express aquí como que te empieza a dar así como unos Ok, tenemos que contarles a ver les vamos a contar algo rápido nosotros la primera vez llegamos en este en, en un uber entonces nos fuimos aquí matando nos fuimos aclimatando poco a poco, conforme íbamos acercando a las calles. Aquí eh, venimos del aeropuerto. Si es tu primera experiencia, el aeropuerto le pusimos 10. Y... Al Airport Express, también le estamos poniendo 10. Pero vamos a ver. Vamos a ver la salida del contraste. O nos equivocamos. Y esta es una nueva deli que no conocíamos. No creo. Vamos a la salida. la ficha la ficha la ficha. Ficha. ficha Ah miren esto está interesante tienen un lugar para dejar equipaje Hasta aquí, todo sigue? sigue muy bien Ok, a ver, vamos a ver dónde vamos a salir Tenemos que salir por la parte de sirven las escaleras eléctricas ¿ya viste que hay clock room? ¿Sí? bueno, hay que investigarlo pero aquí pueden dejar su equipaje lo que hicimos nosotros, pero nosotros lo dejamos en el hotel la salida que estamos buscando es la de la estación de trenes porque nuestro hotel está del lado de la estación de trenes me dice New Delhi Railway Station vamos a ver aquí ponle música de suspense les digo que a lo mejor nos equivocamos y vamos a ver una nueva Delhi que no conocíamos ¿usted cree? no sé bueno me ha de estar séptica Perdón, mi respiración pero cabe aclarar que sí me dio alergia aquí en Navadeli son un poco congestionado y si sí me dio alergia ok salida bueno hasta aquí todo está muy bien salimos y salimos del otro lado Blue rooms. This is state. This is single, This is left. Over this other side. Far gate. Only five minutes. Okay, you Okay. Then no es igual. This is white building. ¿Viendo el sidewalking? Sí, es Okay. Ya estamos del otro lado de la estación y ahorita vamos ya caminando a nuestro hostal. Hotel hostal, lo que sea. Y por fin hemos llegado a nuestro último hotel en Nueva Delhi. Se llama Bloom Rooms. Está en la zona de Parham, Parham, la de Mochileros. Aquí en Nueva Delhi. Nos tocó la habitación 103. habitación en el hotel Bloom, Bloom Rooms. Este es el nombre Bloom Rooms. ¿Sí? Y bueno, muy cerca de la estación de Nueva Delhi. Muy muy muy cerca. Uh -huh. o Esta es la habitación. Tiene dos literitas de muy buen tamaño y también están muy cómodas. Tiene su caja fuerte, tiene uh -huh. la, uh -huh. la cama, su escritorio, su lamparita aguas tiene una parita ya adicional una, una se te una, carga una de carga. <ríe> se carga se carga y una repisita para que ponga sus cosas allá arriba también tiene lo mismo aire acondicionado su tocador su aire acondicionado una telesota telesota su tocadorcito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 no, acá este tiene una ventana y esta ventana da la calle Esa es la realidad Esa es la realidad de Nueva Delhi. Así es La, la vida aquí Bueno, esta fue nuestra habitación En el río Brooks Las hamburguesas Son de pollo, de cordero de vegetarianas si vegetariana. sí, la pides este, no vegetariana te cuesta un más 40 rupeas